Antes de las películas The Reveal of Evangelion e inmediatamente después del film que daría final a la serie The End of Evangelion un pequeño círculo dojin conocido como Estudio Kimigabuchi crearía lo que se podría denominar como la primera continuación no oficial de The End of Evangelion Hoy os traigo Evangelion Retake pero en su versión Old Age, o lo que es lo mismo, la saga para todos los públicos.